Bienvenidos a Toons. yo soy Polaris y el día de hoy te traigo todos los estrenos cartoons más esperados para este año 2022. Desde películas y series, ahora sin más, comenzamos. Para comenzar hablemos de las películas animadas más esperadas de este año. Primero tenemos Turning Red, dirigida por Shi. En este filme seguimos a Mei, una niña de 13 años de los años 2000 quien descubre que si se emociona demasiado se transforma en un enorme panda rojo. Su estreno se tiene pautado para el día 11 de marzo de 2022. Continuando, tenemos el regreso de Sonic a la gran pantalla. Ahora Sonic está listo para tener más libertad, ya que Tom y Maddie acuerdan dejarlo quedarse en casa mientras se van de vacaciones. Sin embargo, el Dr. Eggman regresa del planeta de los hongos con un nuevo compañero, Knuckles, quienes se encuentran en busca de una esmeralda que les permitirá construir y destruir civilizaciones. Su estreno se tiene pautado para el día 8 de abril de 2022. Otro filme por venir sería Lightyear, la película de Pixar que contará el origen de Buzz Lightyear. El héroe que inspiró el juguete y que nos da a conocer al legendario guardián espacial que acabaría contando con generaciones de fans. El estreno de esta película será el día 17 de junio de 2022. Otro filme muy esperado por el fandom es el regreso de Spider-Man con su secuela Across the Spider-Verse Parte 1. Tras el éxito de su primera entrega, la cinta promete ofrecernos nuevamente una memorable aventura de Miles Morales. Y sobre todo, un auténtico deleite audiovisual tal y como ocurrió con su primera entrega. Su estreno se tiene programado para el día 21 de octubre de 2022. Continuando con las cintas, no podemos olvidar que en 2021 se confirmó la llegada de la película de Gumball. En su sinopsis tenemos que el más grande fan de la serie se encuentra con un capítulo olvidado de Gumball, el cual conecta ambos mundos. Así, el fan junto a la familia Watterson tendrá que salvar el pueblo de un inminente desastre. De la misma forma, esta serie será la introducción para una nueva serie del increíble mundo de Gumball creada por Hannah Barbera Studios Europe, por el momento se desconoce su fecha de estreno, pero ante cualquier novedad les estaré informando. La última cinta a mencionar sería Strange World de Walt Disney Animation Studios. Esta cinta será dirigida por Don Hall, quien también dirigió Raya y el Último Dragón y Grandes Héroes. Por lo que sabemos, Strange World trata de un viaje a las profundidades de una tierra inexplorada y traicionera donde aguardan criaturas fantásticas. La misma tiene como fecha tentativa de estreno el 23 de noviembre de 2022. Pasando al mundo de las series, tenemos el regreso de Fiona y Cake, esta vez como una serie spin-off de Hora de Aventura. Aquí, Fiona y Cake junto a Simon se embarcan en una aventura a través de multiversos y de autodescubrimiento. Mientras tanto, un nuevo y poderoso antagonista acecha entre las sombras. Aunque se desconoce su fecha exacta de estreno, se espera que sus primeros 10 episodios lleguen a HBO Max en el transcurso del año. Continuando con las series, tenemos el estreno de la tercera temporada de Harley Quinn. Anteriormente, en el DC Fandom, pudimos ver algunos avances de lo que será esta nueva temporada, siendo aclamada tanto por la audiencia como por la crítica. Se espera que Harley Quinn llegue a HBO Max con una tercera temporada en el transcurso del año. Pasando al mundo de Netflix, tenemos The Cuphead Show, una nueva serie animada basada en el videojuego indie la cual lleva mucho tiempo prometiendo su estreno, pero debido a la pandemia ha tenido que retrasar la fecha de salida. La serie contará con 11 capítulos de 10 minutos de duración y se espera que llegue en algún punto de 2022. Saltando al mundo de las webseries, uno de los estrenos más aclamados por supuesto que es Hasbin Hotel, sobre todo luego de que la creadora B.C. Pop anunciara a través de Twitter que el hotel pronto abriría sus puertas, incluyendo un cambio de diseño en el hotel Hasbin. También se confirmó que algunas de las voces del piloto no volverían para los nuevos capítulos, como lo son la de Angel Dust, la versión musical de Alastor, la versión musical de Charlie y la voz de Nifty. Por ahora solo nos queda esperar un teaser o tráiler, pero se espera que sea en algún punto de 2022. Volviendo al mundo de la televisión, tenemos que este año veremos el final de la serie de Amphibia. A pesar de que Anne finalmente regresó a su mundo, todavía quedan muchas cosas que solventar como lo es derrotar al rey Andreas, devolver a su mundo a los plantar y recuperar a Sasha y Marcy. Por el momento no se tiene una fecha de estreno, pero se espera que sea en verano de este año. Y hablando de Disney Channel, este año también tendremos el regreso de The Old House con el final de su segunda temporada. Luego de grandes revelaciones sobre los planes del emperador, la maldición de Eda y descubrir los nuevos poderes de King, aún nos aguardan los episodios finales de esta temporada. Por los momentos no hay una fecha confirmada, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Pasando al mundo de Adult Swim, tenemos el anuncio de la sexta temporada de Rick y Morty, siendo una de las más esperadas. Aunque, debido a la pandemia, así como sucedió con la quinta temporada, probablemente no tengamos nuevos episodios hasta finales de año, por lo que deberemos ser pacientes con su regreso. Regresando con BC Pop, tenemos el estreno de la segunda temporada de Geluba Boss. Aunque todavía falta el final de la primera temporada, la autora ya nos adelantó un teaser con algunos animatics de lo que será la segunda entrega y fijando como estreno este año 2022. Y hablando de regresos, tenemos que la nueva serie de Disney Channel, The Ghost and Molly McGee, regresará de su hiatus el próximo 12 de febrero con nuevos episodios. Continuando con series Disney, tenemos que el revival de la familia Proud, Louder and Prouder llegará a las pantallas de Disney Plus. Aquí seguiremos a una Penny un poco mayor y sus nuevas aventuras familiares y escolares. Su estreno se tiene pautado para el día 22 de febrero. Además, tenemos que este año tendremos varios especiales de Miraculous Ladybug, como lo son Miraculous World, Londres, Río de Janeiro y África. Todavía no se tienen adelantos, pero se sabe que tendremos nuevas heroínas como por ejemplo Lady Butterfly. Volviendo al mundo de las webseries, tenemos el ansiado regreso de Mystery Schools. Si no conoces estas fantásticas animaciones, te invito a ver el video que aparece en las tarjetas de información donde te cuento la historia completa. Luego de que su cuarto episodio, The Future, se estrenara en 2020, nos quedó la promesa de un episodio final para octubre de este año 2022. Y la verdad, este es el estreno que más me emociona para este año. Y hablando de Cartoon Network, tenemos que Alan Ituriel ha confirmado que todavía nos queda por ver la segunda mitad de la primera temporada de Villanos serie estrenada el pasado 2021 tanto en Cartoon Network como en HBO Max. El mismo cuenta que todavía no conoce una fecha de estreno, debido a que eso ya es decisión de la compañía, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Ya para finalizar, tenemos el regreso de Metal Family con su segunda temporada. Luego de una larga espera, hace poco tuvimos la salida del primer episodio, del cual les hablaré más a profundidad en un próximo video dedicado en el canal. Por ahora nos queda seguir apoyando arduamente la serie para continuar disfrutando de los siguientes episodios por estrenar. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les recuerdo que esta es mi opinión personal.